Entonces, en, esta, en esta segunda parte del, de la tutoría de hoy vamos a desarrollar lo que tiene que ver con la jornada de trabajo, la jornada ordinaria, máxima, los recargos, las jornadas especiales, flexibles de 36 horas, los descansos en dominicales, en festivos, para lo cual hemos distribuido el tema en unos grupos de trabajo. Cada grupo tiene entonces la misión o la tarea de desarrollar cada uno de esos temas. Yo les ayudo en la complementación del tema, ¿bien? Entonces comencemos con el primero. Jornada de trabajo ordinaria y máxima. Bueno, nos eh, nosotros vamos a iniciar un mapa conceptual, de igual manera lo vamos a hacer en, en, para que también sean como los otros temas, si lo quieren realizar así. Bueno, entonces vamos a empezar con la función de trabajo propio. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Vayan sí, sí. Bueno, por un lado tenemos la jornada de trabajo eh, y la extensión eh, de la jornada de trabajo máxima eh, legal. Digamos que lo convencional y lo que se, lo que se usa en ocasiones es que esto se acuerde eh, a la hora de la contratación, que le especifiquen a uno qué tipo de jornada laboral es la que uno va a tener, eh, 40 horas a la semana, distribuidas de diferente manera diariamente. En el caso de que no se haga así, eh, lo que se maneja y lo máximo son 8 horas diarias y 48 horas a la semana. ¿Listo? Eh, es decir, la regla general, la jornada ordinaria, es la de 48 horas, horas semanales distribuidas en turnos de 8, de 8 horas, horas eh, eh, la jornada de trabajo. Sí, esa sería como ya lo máximo. Eh, por otra parte, existe el trabajo suplementario, eh, que son como el horario extra que uno pueda ser adicional a esa jornada. Eh, el ideal es que máximo sean dos horas diarias, que se completen 12 horas a la semana. Es como lo correcto y lo que se debe utilizar. Sin embargo, en una de las empresas, uno se utiliza así. A veces, digamos, yo, en mi caso personal, yo hago tiempo extra y muchas veces me excedo. Digamos, como le consultaba ahorita al profesor... Eh, me me confirmar que eso es como indebido también que se maneje así, que se hagan más de las 12 horas a la semana en tiempo extra, ¿verdad? Bien. Lo cual no está para que si el trabajador laboró más tiempo, se le deban pagar esas horas extras. Ah, claro, sí. Sí, sí, sí. Obviamente eso entra como tiempo extra. Como una hora extra. Eh, y pues a continuación, pues el trabajo diurno y nocturno. Listo, ahí también encontramos entre la jornada ordinaria de trabajo máxima, máxima legal, el trabajo diurno y nocturno. El trabajo diurno, según el artículo 160, 160 eh, dice que el trabajo diurno empieza desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y el trabajo nocturno eh, empieza desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Ya de ahí después vienen lo que son los recargos Dentro de los horarios establecidos que tenga como los turnos el trabajador ¿sí? Entonces ya empezamos ahí a, empezar a ver lo que es la parte de recargos En realidad la norma habla de trabajo ordinario y trabajo nocturno sí, y el Pero hay que decirlo, con la reforma que se introdujo en la ley 789 Al trabajador colombiano se le paga el trabajo ordinario es decir, el trabajo que se hace en el día hasta las 10 de la noche. Es decir, para el trabajador colombiano, el día se acaba a las 10 de la noche. La de la noche. Y después de las 10 de la noche, ano anochece. Bueno, para hablar de la parte de recargos, vale aclarar que son incrementos en el valor de la hora de trabajo. Estos recargos se pueden o estar dentro de una tabla según el artículo 168 en la forma de liquidación de estos recargos estos recargos son nocturnos, diurnos, dominicales, festivos eh, extras diurnos, extras festivos están liquidados según su categoría Estas diurnos es al punto 25 se toma como base su valor de la hora. cómo se puede liquidar se toma el salario base se divide en 30 días esto dividido 8 para saber el valor de la hora y se toma el porcentaje de la obra extra diurno entonces de ahí se puede sacar el valor eh, y obviamente multiplicarlo por las horas realizadas que no excedan lo estipulado por la ley bien, en el fascículo ustedes encuentran varios ejercicios para realizar y encuentran una tabla donde se da el factor de cada uno de esos incrementos estos, estos recargos, esos porcentajes son los que trae la ley 789 que los modificó de abruptamente y en contra de los intereses de los trabajadores ¿sí? Entonces modificó Ese pago de horas extras Bajó el porcentaje del pago de las horas Además de establecer que hasta las 10 de la noche Hay trabajo ordinario La ley 789 Hay que decirlo Fue una ley nefasta para el trabajador en Colombia O no ha sido una ley nefasta Para el trabajador en Colombia Entonces esa es la manera como como tendríamos la jornada de trabajo y la jornada máxima legal. Bueno, y ahora tenemos el tema de las jornadas especiales, la de sección. Para eso tenemos otro grupo. Saludita grupo. Gracias. Bueno, eh, a nosotros nos correspondió lo que son jornadas especiales, flexibles y de 36 horas. Eh, digamos que esto parte desde la jornada ordinaria, que eh, es de 48 horas como les el grupo anterior, eh, de estas jornadas ordinarias, a veces en dos excepciones, las cuales se genera por la necesidad muchas veces de las empresas de mantener una producción o, poder, o no poder parar. Entonces, para eso realmente se generan estas dos excepciones, que una es una jornada flexible de 48 horas eh, o jornadas de 36 horas semanales como tal. Las jornadas flexibles es el poder acomodar el horario de las 48 horas legales dentro de la semana. No se permite hacer... Menos de 4 horas al día y no se permite hacer menos, les digo, más de 10 horas al día. Si se llegase a hacer más de 10 horas al día, no entran dentro del pago, ya que serían sería nombrados o se este categoría como empleados de confianza, que por dado caso tienen que quedarse mucho más tiempo de los estipulado entonces pues, no, no entra dentro del salario, sino de estipulado, los estipulados las 48 horas. Me, entonces, me gustaría que ustedes distinguieran sobre las dos jornadas la flexible de 48 horas y la de 36 horas porque cada una tiene una regulación diferente Sí, claro pues la jornada flexible pues no se, no, no, no se permiten pagos de trabajo suplementario como ya lo había dicho y sí, el número de trabajo promedio no exceda de 48 horas y la jornada de, 40, de 36 horas solo trabajan 6 horas 6 horas al día durante 6 días se completan las 36 horas Sí, no se pagan de cargos porque por trabajo nocturno, ni por dominical ni por festivos ni horas extras y se tiene un día compensatorio remunerado un día de descanso un día de descanso remunerado en el, en el de 36 horas y en el flexible no se le paga el día de descanso un día de descanso que no obliga a producir eh, no es obligatorio que coincida con el domingo que no es el domingo pero, eh, pues no, no habrá pago por, por los suplementarios por lo que haga más de las horas legales de las 48 Eso está en los artículos 158 168, 168, 168, 168. Bueno, en, en estos artículos, en el 158, habla de la jornada ordinaria. Que es, ese, ¿Ese es de la jornada ordinaria que ya vimos? No, pero acá habla las especiales. especiales. Y, y el 161. El 111 tiene unas excepciones, eh, cita básicamente eh, cuando son menores, entre 12 y 14 años, están para trabajar 4 horas diarias, 24 a la semana, entre 14 y 16 años están para trabajar una jornada diaria de 6 horas, de 36 a la semana, y de 16 a 18 años en adelante son las 48 horas semanales y las 8, 8, 8 horas diarias. Digamos que hay, hay excepciones a la jornada de 48 horas, ¿cierto? Como de esos trabajadores del servicio doméstico, como los trabajadores de dirección, manejo y confianza Trabajadores de cerraduría, los trabajadores menores de edad Pero eso los vamos a estudiar en otro aparte Yo lo que quiero es que ustedes me describan los elementos de la jornada flexible de 48 horas Y de la jornada de 36 horas ¿Sí? Concentrémonos en eso eh. Los elementos de la flexible Son que no pueden trabajar menos de 4 horas O hasta 10 horas 4 horas continuas o horas hasta 10 horas? Horas. horas En cuanto a las horas de trabajo diario y En cuanto a los recargos, ¿qué pasa? En cuanto a los recargos No, no generan recargos eh, Siempre y cuando estén Dentro de las 48 horas los flexibles Y de las 36 horas semanales O sea, 6 horas al día no generan ningún recargo que cumplen con un horario de 6 horas. Que no cumplen, no pasen las 48 horas. Desde que no se pasen las 48, 48 horas. horas de desde que no se pasen las 48 Exacto. Entonces no, no se generaría recargo. Los descansos. Es uno. Eh, para la flexible, es uno a la semana que puede que coincida con el dominicano. O no. O no. Sí. O puede que coincida con el de el de 48. Y, bueno, y de 36 horas, veamos. ¿Horas de 36 y eh, Horas de trabajo semanal, son 36 horas semanales horas. De todas formas no, no van a devengar menos del mínimo, es una jornada tanto la de 48 horas flexible como la de 36 horas se utilizan para turnos de trabajo en empresas, industrias que ameritan ese tipo de, de trabajos bueno, Pero en estos casos son tema de los call centers, que por los horarios que tienen que ser muy horarios desde muy temprana horario de, de atención hasta horarios muy tarde pues son horarios en los cuales muchas veces aplica esto de 6 horas porque empiezan a manejar turnos para que sea constante el servicio dentro del call center comunitario eh, la jornada de trabajo entonces es de 6 horas 6 horas en la jornada de 36 eh, sí, horas si, pues trabaja de 6 de la mañana a 12 o de, de 6 de la noche, de, de 10 de la noche a, hasta las 4 de mañana ¿Qué pasa en esa jornada con los recargos, con el trabajo suplementario los recargos en la jornada de 6 horas eh, de 36 horas a la semana de 6 horas, no hay recargos, o sea, no se generan recargos. Simplemente porque se estipula de seis horas. Sí, no, recorrer, se, requer, no de... se regenera ese recargo nocturno, por ejemplo. Exacto. Pero trabajo dominical, festivos, tampoco se paga el recargo. ¿En la de 36? Tampoco. No, tampoco. Pero si se causan horas extras, sí se deben pagar. ¿Y los descansos? ¿Cómo opera el descanso en esa jornada? el de 48, mil caras y vestidos. Sí. ¿El de 36? el de 36, que eh, es un día compensatorio, que puede ser en puede ser tres semanas o puede ser un domingo. Sí. Remunerado cuando no se labore en domingo. Es un día compensatorio cuando se cumplen las 36 horas. Puede ser remunerado cuando no se trabaja en el domingo o puede ser un día en tres semanas. Un día en tres semanas. Esa básicamente es la jornada de 48 horas flexibles y las de 36 ya les dije, existen otro tipo de jornadas de trabajo además de esta, que son diferentes a la jornada ordinaria de 48 horas, con trabajadores de dirección, manejo y confianza con trabajadores del servicio doméstico, con trabajadores menores de edad pero esas jornadas las vamos a estudiar en el quinto fascículo cuando estudiemos regímenes especiales para ciertos trabajadores ¿Tenía? para la jornada flexible está la ley del 2002 que estipula que entre el trabajador y el empleado se pueden acordar eh, la organización de los turnos y pues lo que se especifica ahorita que sin sin sin, sin superar las horas como tal no se genera ningún recargo por trabajo suplementario no adicional que el trabajador realice en, en las horas laborales bien, muchas gracias siguiente grupo bueno, para los descansos, para la jornada de descanso se establece que en la jornada de, semanal, de, semanal de 48 horas es obligatorio el descanso dominical que puede ser reemplazado eh, como un acuerdo por un día entre semana, pero ese pero si es elaborado el, el dominical, entonces se debe Hacer un, un incremento del 75% en la jornada. Eso no aplica para la jornada de 36 horas porque pues, puede ser reemplazado por otro día de semana y no, no afectaría la remuneración. Ustedes van a hablar sobre entonces el tema de los descansos ¿Dominicales? Sí, en dominicales sí. y en festivos. Sí, eh, Lo primero que dice es que el descanso es un derecho fundamental y humano. En esta parte, pues el trabajador y es por ello que todo descanso debe ser remunerado. Sí. Estos, descansos Ese... dominicales... ¿El profesor no, sigue. Estos descansos dominicales son, no, pueden, o sea, no son remunerados cuando el, el, el, el trabajador falta un día a la semana, entonces el empleador puede decir: Bueno, usted faltó este día a la semana, entonces yo se lo pero voy a reemplazar con su domingo, es decir que en ese domingo pues, no va a ser pagado como remuneración de descanso o caso tal que el empleador necesita una indemnización o un auxilio, pues o sea, se incapacitó y la incapacidad le, le cubrió el día domingo, el empleador tampoco está obligado a cancelar ese día domingo. El artículo 174 del Código Sustantivo establece lo siguiente: primero, como remuneración del descanso, el trabajador a jornal debe recibir el salario ordinario sencillo, aún en el caso de que el descanso dominical coincida con una fecha que la ley señale también como descanso remunerado. Segundo, en todo sueldo se entiende comprendido el pago del descanso en los días que es legítimamente obligatorio y remunerado. El artículo 173 sobre la remuneración habla lo siguiente. Lo primero, el empleador debe remunerar el descanso dominical con el salario ordinario de un día a los trabajadores que habiéndose obligado a prestar sus servicios en todos los días laborales de la semana no falten al trabajo o que si faltan lo hayan hecho por justa causa o por culpa o disposición del empleador. Segundo, se entiende por justa causa el accidente, la enfermedad, la calamidad doméstica, la fuerza mayor y el caso fortuito. Tercero, no tienen derecho a la remuneración del descanso dominical el trabajador que deba recibir por ese mismo día un auxilio o indemnización en dinero por enfermedad o accidente de trabajo. Cuarto, para los efectos de este artículo, los días de fiesta no interrumpen la continuidad y se imputan como si ellos hubieran prestado el servicio al trabajador. Quinto, cuando la jornada de trabajo convenida por las partes en días u horas, no implique la prestación de servicios en todos los días laborales de la semana el trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical en proporción al tiempo laborado es el 173 también hace referencia digamos de los días festivos que se corren y que no se corren por ejemplo de los que me recuerdo. por lo menos mira para eh, no me... ¿A eh, cuando una persona se incapacita en su domingo de descanso, ¿se corre el descanso o se desvanece? No, de la, no. ¿Así de incapacidad? la incapacidad no se corre. Cuando tú te incapacitas un domingo, es el domingo que te cuenta, no sí, bueno. cuenta para el otro. No, es acumulable, no es, acumulable. es acumulable. Una cuestión es el descanso en sí y otra cosa son las, las licencias y las incapacidades. Las licencias y las incapacidades no son descansos, no son descansos. A veces se entiende que las licencias son descansos, las licencias no son descansos. El descanso es un derecho del que goza el trabajador. Sí, bueno, se dice que la remuneración para los días festivos se aplica igual que si un día uh, se, se dice que el, el trabajador tendrá la obligación de o sea, la el tiene el descanso obligatorio y remunerado cuando son fiestas civiles y religiosas ¿sí? hay, uno, hay unas fiestas que, que caigan el día del calendario que caigan son obligatorios de descanso y, el, y son remunerables ¿sí? como por ejemplo el 1 de enero, el primero de mayo, el 20 de julio, el 7 de agosto que son días que son calendarios, se descansa y se paga esa es la ley de Emiliani, ¿qué es la ley de Emiliani? ¿por qué se llama así? Porque el que lo que se llama Rodrigo Emiliano. Raimundo Emiliano. Raimundo Emiliano. El impulsor. El impulso. él impulsó a que, lo menos, eh, y fue más que todo para impulsar el turismo, que si una fecha especial caía entre semana, por decir un jueves, se corriera al lunes para incentivar que fueran tres días seguidos para el turismo. Entonces, pero hay fechas por lo menos como la el primero de mayo, el primero de enero, que si no son el 25 de diciembre, que no son fechas corridas que el día que caiga ese día es festivo, pero hay fechas como hay fechas como la de los Reyes Magos, que es el 6 de enero, que si se respeta, que se corre a lunes, o como el del San Juan y San Pedro, que si cae un sábado, un domingo, pues un domingo lo corren, no, no se sé dice si el domingo, si cae un viernes lo corren al lunes siguiente. Y, y, y si no son fiestas, pues que son fiestas patrias, no se pueden correr. Por lo menos el 7 de agosto, el 20 de junio. ¿Fiestas patrias si es cuando cae? ¿Y si un domingo? Sí. Sí. Sí. ¿Y, y algunas fiestas religiosas. O sea, lo que sale, creo, fue el famoso puente. El famoso, el famoso, famoso. El Continuemos. Eso es la después de ustedes. Bueno, muchas gracias.